En este video guión se explicará la síntesis de varios polímeros correspondiente a la práctica de polímeros. A modo de ejemplo, vamos a realizar la síntesis de dos materiales poliméricos, la baquelita y la urea formol. En primer lugar, vamos a realizar la síntesis de la baquelita y para ello necesitamos resorcina, una espátula, un vaso de plástico desechable y una balanza para pesar la cantidad adecuada de resorcina Lo que hacemos a continuación es introducir el vaso de plástico dentro de la balanza y lo que hacemos es tarar la balanza A continuación lo que haremos será coger el bote de resorcina y poner dentro del vaso de plástico 3,5 gramos de la misma. Una vez que tenemos los 3,5 gramos de resorcina Dentro del vaso de plástico, lo que haremos será introducir 8,5 mililitros de formaldehído. El formaldehído lo tenemos ya montado en la bureta y lo que haremos será previamente recoger los 8,5 mililitros de formaldehído en el vaso de precipitado abriendo la llave de paso de la bureta. Una vez que tenemos los 8,5 ml de formaldehído en el vaso de precipitado, lo que haremos será verter el contenido del formaldehído dentro del vaso donde tenemos la resorcina. Ahora, con la ayuda de una paletina, lo que haremos será remover el conjunto durante varios minutos hasta que la resorcina se haya disuelto completamente. Tras disolver la resorcina en el formaldehído, el siguiente paso consiste en añadir un catalizador para acelerar el proceso de síntesis. En este caso, contamos con ácido clorhídrico en diferentes concentraciones, del 10%, 30% y 50%. En este caso, vamos a emplear el catalizador de ácido clorhídrico de un 50%. Para ello, vamos a hacer uso de una pipeta para recoger el ácido. Y ya por último lo que haremos será ir vertiendo el ácido clorhídrico mediante la pipeta, gota a gota y removiendo todo el conjunto lentamente, de manera continua. Como podemos ver ya tenemos nuestra baquelita sintetizada de un color a continuación se procederá a la síntesis de la urea formol. En este caso se emplearán 5 gramos de urea. Al igual que hicimos en la síntesis anterior, utilizaremos un vaso de plástico desechable que introduciremos previamente en la balanza. El paso siguiente consiste en tarar la balanza. Ahora lo que hacemos es coger el bote de urea y, con ayuda de la espátula, vamos introduciendo los 5 gramos de urea en el vaso de plástico desechable. Una vez que ya tenemos la urea en el vaso de plástico, el siguiente paso consiste en introducir dentro del vaso de plástico 15 ml de formaldehído que ya tenemos dispuesto en la bureta. Previamente recogeremos los 15 ml de formaldehído en el vaso de precipitado. Para ello, abriremos la llave de paso de la bureta. Una vez que hemos recogido los 15 ml de formaldehído en el vaso de precipitado, lo que hacemos es verter el formaldehído en el vaso de plástico donde tenemos la urea. Acto seguido, con la paletina, lo que hacemos es remover el conjunto durante unos minutos hasta que toda la urea se haya disuelto. una vez que tenemos toda la urea disuelta el siguiente paso consiste en añadir el catalizador que en este caso es ácido clorhídrico concentrado previamente hemos puesto ya el ácido clorhídrico en el vaso de precipitado pequeño para verter el ácido clorhídrico en el vaso de plástico nos ayudamos de una pipeta finalmente lo que hacemos es verter el ácido clorhídrico en el vaso de plástico gota a gota, removiendo de manera continua con una varilla de vidrio. Como podemos comprobar, ya tenemos nuestra urea formal sintetizada.